que nos llega desde la ciudad de Golhuaychú, conocida también como ciudad de los poetas en este caso una poeta, una poeta entrerriana que se llama Pamela de Batista su libro es Cuaderno para brujas y tiene una particularidad de este libro y es que fue premio Fraimocho en la categoría Poesía un premio que es el más destacado de la provincia de Entre Ríos en cuanto a letras en las distintas categorías y que fue publicado por la editorial de Entre Ríos este libro. Pamela es profesora de lengua y Literatura, escritora, y vamos a conversar con ella acerca de este libro y también sobre su obra. Hola, Pamela. Bienvenida hola? al Sonido de las Hojas. Gracias por aceptar esta invitación a participar del programa. Eh, y bueno, primero, un poco para, para, para charlar con vos, eh, queríamos conocer eh, cómo fue que... Tomaste la decisión de presentarte al, al premio Fray Mocho para llegar con, con el cuaderno, cuaderno para brujas. Bueno, eh, primero quiero agradecer por la invitación. Eh, hermoso compartir esta, esta charla acá. Eh, y bueno, cuaderno para brujas. Eh, el premio Fray Mocho es un, es un concurso al que por ahí eh, concurrimos casi, casi todos los escritores y escritoras de la provincia. Es un premio muy importante, entonces eh, yo no había participado anteriormente porque yo viví un tiempo, unos años en La Plata, solo en mi adolescencia había mandado una vez, eh, y cuando sale la, salen las bases yo me entero medio último momento de que ese año era el género poesía, los géneros se van alternando año a año, y tenía escrito varios poemas de años anteriores que me parecía que podían llegar a, a formar un libro. Eh, y empecé a corregirlos y empecé a, a, a sumar poemas nuevos, empecé a escribir como para armar una unidad. Y una vez que lo tuve dije, bueno, lo mando sin mucha esperanza de, de, de ganarlo en realidad, porque es, un, es medio complicado, pienso yo. Mandan poetas eh, de toda la provincia, poetas eh, maravillosos y maravillosas. Entonces yo dije, bueno, mando por las dudas como uno manda los certámenes, por las dudas, sin la certeza y con, más que nada con la, con la idea de que, de que no. Pero bueno, como él no lo tenemos seguro, eh, mandé es la primera vez que me pasa, o la primera vez que me pasó, que yo sentí que era un libro. O sea, no me pasó con el primer libro que publiqué. Que también era un cuaderno. Era cuaderno para el agua. Pero la unidad ahí estaba en la temática de, del agua, en, en, no como temática, sino como elemento que aparecía en todos los poemas. Pero son poemas sueltos que por ahí yo hice como un rejunte y bueno, los publiqué porque dije tengo que publicar de una vez. Escribo hace años y nunca publiqué. Cuando organizo y armo Cuaderno para Brujas para mandarlo a Mocho, es la primera vez que yo sentí, bueno, esto sí, es un libro cerrado. Si gana o no gana no importa, si no gano lo voy a publicar igual. Y bueno, feds el fallo del jurado fue como muy <risa> favorable y salió ahí. Y en el caso de este premio Fray Mocho, eh, tiene una particularidad y es que hacía muchos años que no lo ganaba una mujer, el, el premio de, de poesía justamente. ¿Por qué pensás que, que pasó eso? Eh, que eso? Sí, sí, está bueno esto que, que, que se aclare, como, como existe vos, que solo en el género poesía, sí. en los otros géneros sí ganaron mujeres. Mm. Yo no sé qué pensar al respecto, esta, esta pregunta por ahí yo me la hago y, y no sé, porque hay un montón de, de posibilidades y no quiero ponerme a juzgar. Una es, bueno, que casualidad, ¿no? Casualidad ganaron todos poetas varones y otra no sé, el criterio de los jurados, no porque la literatura, como todos los ámbitos del todos los ámbitos muy, muy, muy influida por el patriarcado, muy atravesada por el patriarcado, las mujeres como en todo, siempre nos costó mucho más está, estar en, en, los, en determinados espacios donde antes únicamente estaban habilitados los hombres. Y hay algo de esa idea o de esa cosa arraigada de que tiene más valor lo que produce el hombre en cuanto a literatura, en cuanto a arte que quizás queda un resabio todavía en esta época en la que ya estas cosas no suceden, ya las mujeres en, eh, ocupamos espacios sin pedirle permiso a nadie, ¿no? los espacios que nos corresponden, pero cierto resabio quizás queda en algunas mentes o en algunas prácticas de cómo debe ser, entre comillas, la buena literatura, que el hombre va, eh, tiene más autoridad para... quizás viene por ahí también. Yo leo mucho a Claudia Piñeiro, una escritora que, que me gusta mucho leer, y ella contaba un poco también esto que para ahí le pasaban a, a varias escritoras que eh, a veces las eh, las encasillaban, como que las escritoras escribían eh, para las mujeres en vez de escribir porque hacen literatura y que todo público las puede leer, más allá de, de cada temática que, que aborde, ¿no es cierto? Y a veces también se, se, se encasilla o se, se acota, ¿no es cierto?, la, la posibilidad, digamos, de de que mucha más gente acceda, lea a las autoras, ¿no es cierto? Se, eh, sentís eso que pasa a veces que, que un poco se, eh, se las, eh, eh, se las eh, encasilla, por decirlo de alguna forma, a las escritoras o se las aísla y no, tal vez el, su obra no, no permite o no llega a muchas más personas. Históricamente las mujeres, eh, bueno, yo siempre pienso, me remonto al... al siglo XIX, principios de la patria, ¿no? que en la escuela vemos eh, que estudiamos el Martín Fierro, el Matadero, autores varones, había escritoras mujeres, yo me enteré hace poco, o sea, Juana Manso, por ejemplo. Vos ¿no? estudiaste profesorado aparte de, de Lengua y Literatura. Nunca las vi, eh, nunca las vi, o sea, investigando, eh, empecé a como encontrarme con escritoras que quizás yo, porque no sé, porque mi ignorancia, pero, pero me llama la atención que esto académicamente, eh, en las facultades, en las escuelas, siempre se trabaja eh, con, mucho más con escritores varones, en el corpus de, de, los, de los textos que se dan, la mayoría, no sé, actualmente la facultad, yo sé que ha cambiado un montón, yo estudié hace un montón de años, no me recibí en el 2008, o sea que... Eh, la mayoría de los autores son varones. No creo que la, la literatura, que haya una literatura femenina, que haya una literatura para mujeres y para hombres, es como decir, bueno, hay juguetes para nenes y para nenas. no Entonces, es un, un poco eso. Eh, no... Sí, sin embargo, creo que también va mucho en la, en la intención de la persona que escribe. Si yo quiero escribir un libro que diga, bueno, yo este libro eh, quiero que vaya para las pibas. Esto es un libro que yo quiero, por ejemplo, eh, si lo leen los varones, genial, buenísimo. No es que yo quiera categorizar, no, estos no, estas sí, estas no. Obviamente que no quiero eso, yo creo que la literatura se escribe para todo el mundo. Pero hay ciertas cosas en este momento, la lucha feminista, nuestra lucha dada. Bueno, esto va para las pibas. Quiero que lo lean las pibas. O sea, eso es una cuestión solamente de intención personal y no tiene que ver con que la literatura tenga que encasillarse en, en esto, masculina-femenina, para nada. <risa> Y, y en el caso bueno, de, de literatura, eh, ¿trajiste algunos libros para recomendarnos? Traje libros uh -huh. para recomendar. Bueno, en principio, miren, lo voy a mostrar. Tengo estos tres libritos porque quiero comentar. Intermitencia, de Melina Montenegro, En el corazón del patio, de Emilia Villalba, y La superficialidad del cuerpo y tengo que leer el título porque me le cambió el título a este autor, entonces yo me estoy todavía con la idea de que se llama con el título anterior de Sebastián González y este otro que se llama Intemperie de Carla Olivera. ¿Por qué traje y los nombro a los cuatro? Porque son libros de poesía, quiero decir primero que son libros de poesía, son hermosos, son poetas geniales, eh, Sebastián González además es narrador, ganó el premio Fray Mocho en 2019 de novela, eh, estamos esperando la, eh, publicación. la publicación todavía eh, y pertenecen a una editorial nueva, eh, la única editorial de Gualeguaychú que se llama Palo Santo, que los, la lleva a cabo Sebastián González, entonces quería mostrar estos libros y también hablar de la importancia de tener una editorial en, en nuestra ciudad que publique autores, eh, en este, hasta ahora, locales, ¿no? eh, recién arranca. Eh, hace unos libros, son preciosos los libros, en a, incluso en cuanto a objeto, y hay un gran trabajo y un gran compromiso también en lo que es la lectura, la corrección, el diálogo con, con los autores y las autoras. Así que, bueno, quería comentar en principio eso. Y después traje de la editorial El Andamio, también otra editorial independiente, un libro de Martín Pucheta, también poesía. En este libro se reúnen dos libros previos, publicados previamente por él, que son Río Raíz y Podría haber sido un jaico. Martín Pucheta, una, un escritor bastante conocido igual, el Puche, el amigo Pucheta, y este libro, maravilloso, hermoso, también poesía. Solo traje poesía, disculpen, pero... De Mariana Bolsan, de la editorial Ana, de Paraná. De Paraná, sí. Ajá. Así que traje esos. <risa> traje un montón. Varias recomendaciones. Varias recomendaciones. Y volviendo un poco a, a Cuaderno para brujas, eh, habíamos estado hablando del premio, eh, habíamos estado charlando un poco sobre también... sobre ¿Cómo fue que tomaste la decisión, que te animaste, esto que fuiste recopilando distintos poemas? ¿Qué te inspiró a escribir justamente sobre, sobre brujas? ¿O por qué este título? ¿Y cómo reivindicas o tomás esta palabra, ¿no es cierto? Esta palabra que, que muchas veces fue peyorativa y la haces un poco bandera, podríamos decir, o, o le das un resignificado. Sí, en principio decir que la palabra bruja la estamos haciendo bandera a todas las mujeres. Uh -huh. eh, no es una cosa del libro o una cosa mía, no se me ocurrió a mí. Eh, de hecho, lo que, a, lo que a mí me pasó y el primer poema que nació, no digo el primer poema del libro porque está en la mitad, pero el primer poema que nació y que dije, bueno, desde acá voy a... Escribir un libro eh, fue el poema de la bruja. En este caso, bueno, en el libro hay una serie de tres, es el segundo. Un día me hizo clic la cabeza. O sea, yo venía con los mandatos eh, patriarcales. Eh, no, no es que no venía con un pensamiento machista, porque una desde chica ya se empieza a preguntar cosas y ya empezamos como a cuestionar. Yo tengo una madre, además, muy rebelde, ¿no? Muy militante, eh, delegada gremial, después tuvo secretaria en el gremio, o sea, siempre fue una, una mujer muy de armas tomar y entonces ya venía, pero un día me hizo un clic muy importante porque hay cosas que están tan arraigadas culturalmente como esto de bueno, voy a juzgar a la piba que porque va vestida de tal manera, juzgar, a... un día dije esto no es así esto no es así, me hizo el clic de un montón de cosas que me di cuenta, hice autocrítica de todo lo que yo tenía de patriarcal y me sentí tan libre cuando me hizo ese clic, tan libre. Entonces ahí surge el poema de la bruja, a partir de ese clic que hice, poema de la bruja. Y fue eh, emocionalmente para mí, eh, intelectualmente incluso, fue una experiencia de un antes y un después. Eh, y bueno un poco eso, después cuando, cuando armo el libro digo bueno ¿qué título le voy a poner? porque si surge desde ahí, después surgieron otros poemas ¿no? Eh, vinculados a esta libertad de, esto es una lectura propia que hago de mi libro, después cada quien puede hacer otras lecturas ¿no? pero todos surgen de este vincularse con la libertad y el deseo de una, de una persona, de una mujer, entonces, eh, hay un poema dedicado a Sor Juan Inés de la Cruz, por ejemplo, otros a mi hija. Eh, ¿Qué título le pongo? Dije, porque soy pésima para los títulos. Sinceramente, me cuesta mucho poner títulos. Y, y la, ya, los poemas están, están numerados. Están numerados sí. en series. Y bueno, si sí surge de acá, surge del poema de la bruja. Y me acordaba, bueno, el primer libro se llama Cuaderno para Brujas. Bueno, voy a hacer una serie, Cuaderno para Brujas, Cuaderno para el Agua, el primero, perdón. Cuaderno para Brujas, que tiene un poco también la idea de, de esta de que, que no es una cosa que yo la piense, ¿no? Ya César, se, se dice, lo dice la teoría literaria, el, el significado del texto lo completa el lector. Entonces es un poco también Cuaderno para Brujas, para que las brujas completen ese significado, reescriban este texto con sus, con sus lecturas, que sirva como cuaderno también en ese sentido. ¿Quieres compartirnos un fragmento de, de tu libro? Bueno, eh... llueve con sol. Apenas entendemos esa urgencia, ese revés con que sucede. Esos pequeños peces temblando en el aire. La piedra se lava luminosa, y si miramos mejor, vemos de cerquita a la bruja que se casa. Se casa en una celebración misteriosa, una que protegido por el río. Pero no de blanco, como todas las otras brujas que proliferan en el mundo que se meten en las iglesias para cuidarse de la culpa, que mienten con albor. Esta hija del diablo ríe con todo el cuerpo, con una carcajada desde la boca hasta el sexo, con los pechos galopantes de tanto carcajeo porque llueve con sol y va a casarse desnuda con sus demonios, con sus amantes. Le voy a regalar una montura de tierra, hierba y rocío para que su entrepierna huela a monte o a patio. Un abrazo de mil años, sanador de inquisiciones. La raíz de un silbido creciendo a boca tendida. Le voy a regalar una cama donde se enreden las estrellas. También mandrágoras y amapolas. Un beso en la libertad, una música vieja pero sobre todo mi lealtad, porque también soy una bruja. Y va a llegar el día en que me llueva con sol y yo tenga que casarme, coserme con mis bestias, con la muerte, conmigo misma. Ese es el primer poema que escribí, es del que vengo hablando, ¿no? ¿En qué año fue? ¿Cuándo 2015, fue que comenzaste? 2015, tiene un resabio, de una, una, hay una clara influencia de Tenon, que la amo. Ella tiene un poema, ay, no me acuerdo el título, pero que habla constantemente de esto: de que ella se va a casar con ella misma. Eh, y bueno, y toda esa relación. Entonces, eh, eso me quedó, esa idea, devenida también de, un, de una idea que tenía yo cuando era chica, de que si. No, esta idea es patriarcal con que nos cuida, nos crían y nos cuidan cuando somos niñas que algún día vos te vas a casar, ¿no? esa obligación Mandato en social, esta vida, familiar, tenés claro. que conseguir novio, no seas tan loca que no vas a conseguir novio, bueno, yo me imaginaba cuando era chica, muy pequeña, ¿no? que no, que si no conseguía novio me podía casar conmigo misma. O sea, me, me, me imaginaba hasta entrando en la iglesia, era mi idea Tengo como esa idea fantasiosa de cuando era muy, muy, muy niña ¿no? Eh, entonces sale, viene todo, todo de ahí, ese final Bueno Pamela, muchas gracias por, por compartir esta charla, esta entrevista eh, por haber participado de este episodio, de este programa Y bueno, eh, nos vamos a despedir seguramente compartiendo un, un fragmento más de tu libro también Así que, bueno, muchas, muchas gracias, gracias. Por, por venir. Y para ir cerrando este programa, les quería compartir un poema de Cuadernos para brujas de Pamela de Batista, el poema número 3. Creo en mi deseo, en el pájaro, que es mi deseo, contravolando el destino y así de espaldas a lo que debe ser haciéndose. Creo en esta tierra de aquelarres, arañada por los pajonales y los espinillos, escindida por la filosa uña del río. Contra mí ladran los perros medievales, que todavía juzgan el instinto y la libertad porque yo arrojo mi bruja palabra y ensucio los blancos pisos del cielo. Contra mí intentan el silencio del cuerpo, taparlo, taparlo, taparlo, porque no estoy desnuda, pero soy desnuda y tengo una maldad impecable. Devenida del amor, del deseo, del ensueño. Soy la bruja madrina de las buenas jóvenes malas, de las señaladas evas y pandoras. Creo en el destino, en el blanco gualicho de la leche, esos cisnes que se estallan en la punta del pezón, esa luna derretida en la boca de la cría. Creo en mi hija, que es la hechura de mi amor y de mi sangre, y a la vez tan vertiginosamente otra, enlazada por los brazos invisibles de la madre de todos. Brazos que la mecen sobre el abismo del universo siguiendo esa música que coloca cada cosa, cada ser en la infinita partitura Creo en el repetirse de las almas y en las alianzas que trasgreden la muerte Contra mí se abre el día y se curan los colores Contra mi cuerpo blanco, contra mi cuerpo negro Soy bruja que amamanta en el banco de la plaza Bruja que frena el golpe, que determina su cuerpo Soy bruja poeta tengo el vientre en la palabra, la visión en la lengua, la voz ancha, voluptuosa, atada a las caderas y todavía bruja para romper el muro, el molde, el miedo, con alas de mariposa. Pamela de Batista, Cuaderno para Brujas. Y eh, para ir cerrando finalizando este programa, les quería recomendar otros dos libros. El primero es... José Manauta, Juan José Manauta, su obra completa poética, la poesía completa, que es una recopilación que hizo la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Eduner, y que tiene la particularidad de que eh, Manauta es más conocido por su narrativa, por sus cuentos, por sus novelas. Y, en este caso, este trabajo de la editorial de nuestra universidad eh, recopila su obra poética y es una de las recomendaciones de hoy. Y el otro libro, que también habla sobre varias de las temáticas eh, vinculadas a lo que estábamos conversando hoy con Pamela. Es Hermanadas, Postales de lucha de Clara Chauvin, eh, fotoperiodista de Concepción del Uruguay y eh, compañera de aquí del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este libro es un libro de fotoperiodismo que reúne fotografías realizadas por Clara Chauvin eh, vinculado y relacionado a todo lo que tiene que ver con la lucha feminista en estos últimos años, recopila gran parte de su obra fotoperiodística de, este, de esta última etapa y también eh, contextos reflexivos al respecto. Hasta aquí este espacio que hemos compartido con ustedes para conocer un poco más sobre eh, literatura sobre libros de autores y autoras entrerrianas, en este caso. Nos despedimos, hasta el próximo episodio y gracias por acompañarnos.